Tranquilo. Partido uno, Partido otro Cracket, ah, el otro Esto es lo malo de las vale. Estoy matado a todos, más que uno. El contrabando te rechazado. Partido uno. tío, como que era de <risa> llevo 8 en llevo, llevo años entrenando ¿eh? en el club profesional. Juego en la segunda liga española. Nada, fácil. <risa> Nada, en mi casa, mi hermano y yo no he buenos piques. Plan. No a nivel profesional, pero. Se sí, puede decir que yo salí de tengo videos que te puedo que, no, no. que, que, que a, va ir. Obviamente, que... me fue vaya, al final. Pero claro. en que dentro de... está el nivel bajo, nivel medio y nivel. Claro. Vosotros jugáis para Changuilla. Claro, para Changuilla, pero no tipo. Claro, que dais buena arma. yo plan, que damos golpe bueno, pero claro. Luego vienes tú y pues. Y pasa lo que pasa. Yo puta, me quitan el sniper. Espérate, lo voy a matar Hala, ya te lo puedo dar, bro. No, nadie, dejo para el helicopter, claro. aquí tumbado, y yo no me da la baja. fuera la merece. ¿Cómo? Pero no te lo <risa> Es sordo. Le metí un paso a Está la guapa. el ambiente y eso, tío. ¿Proto? No. No, no, no. Voy con Mira, ya está, bro, moviéndose. Vamos a reinar, vamos. No, está, No, puedo No te lo creo, tío. Los otros están abajo tuyos. El el Pero estos eran unos botardos. Es generoso, estoy dejando la skin para que lo van okay. Muchas gracias, bro. Se lo aprecio <risa> con el corazón. Yo he jugado nah, contra el hacemos, uh, Hostia bueno, porque... Porque... Tienes Nosotros una suerte de que no tiene uno la gente Uno remate aquí. y el otro, y otro defiende, ¿sabes? Pero, pero luego lo mejor hace un, otro remate Claro, y en plan, este. o sea... Pero tampoco plantó, el rato seguido tampoco O sea, no sabía cómo ¿no? bro. Madre mía, hijo de puta eh, Tu más sí no va, bro, el mío sí El mío no, ya me dicho. Ahora te va Bueno, nada no una, me cago en todo, tío <risa> Madre mía Ahora sí De, si va ahí, de, de verdad, va. bro De verdad <risa> es que mi así no va, bro Porque que, que es muy malo ¿me entiendo Salta, porque aquí para La verdad que lo tengo A ver, está, aquí, está aquí justo aquí de antes izquierda no, eh. no, no, no, este no. un tiro, bro El de atrás una base, aquí, el del de, de, Cracket, ataque? ¿Un tiro? Me la ha dado, vamos. Bien. No sé yo, eh. No parecía mal, me iban muy ofuscado para adelante. No, tiro, ya. Sálate. Vale, te vale, vale, vale. ahí están los tres aquí, bro. Ha tirado uno. Down dos. No otro. Gracias. Vale. Y estos se están peleando con el Kraut. What? Oh, Se no, la monito, de cara morir, coño. ¿Va a matar el crampo? Creo que lo mató el crampo, <risa> Está aquí en la casa ahora. No vale. No, no le puedo dar. Está justificando no, por el, no no, la derecha Está por la derecha también. Tocado. Vale, está ahí faciero. Otro contra. Otro también. Ahora sí vale así. <risa> <ríe> que rayado, bro El papel no estoy bien, eh Este, este es Gulag Ah, que es un Gulag sí. Una bala para la bro Hijo puto Gulag Papel tiene dos al frente sí. Ay, ¿Por dónde? Al frente la de a tu mano solo. Tiro a U no? otro? detrás de suya En la antena Estoy recargando cargando el sniper, pero no tengo bala Vale ¿Dónde hace? acaba de dar Un En el momento izquierda me acaba de dañar right el sniper al frente, la madre que me parece este tiene que de izquierda de la piedra, corre. ¿Tu Cracket A un tío. Te, te lo hace conmigo al otro. No, no. ¿Cuántos de la casa los dos? Me canso. caco. A ti, El otro otro caco. real ti, caco. ahí en en el mismo sitio, sitio. A A para el otro. ¿Qué le puedo dar? Dos más izquierda. ¿Ah, izquierda? Friques, ¿Me apunta oh, uno? Flying. No los veo, bro. Me ha dado, Izquierda. Joder, bro. uno un tiro. ya se sabrá... ahora? Estoy curando, bro, no puedo darme Vale, vale, tranquilo Batió uno, sí, batió no, otro Agro, agro, porque tengo agro Agro un ojo, tiro. ese está un tiro, me quedé sin balas, ya Yo también, tío Me ha dado el cabrón justo un tiro antes y me ha desestabilizado, mira Un tío atrás, tú Larco. ¿Te lo Sí, lo hago yo Pues nada, en la caja había 600 tío, macho Joder enorme Ahí trae la caja, tío, es que no me jodas, tío. Joder, bro mío, ¿por qué eres tan malo? Bro? Aprende a jugar. Este, coño, tío? <risa> Derecho, ¿no? la... What, what, what, what? Down. Amigo, amigo. Okay. Pero la ha pinchando, tío. Pero yo lo vi a la de. Vale. Pues ¡Hay muchos conmigo! ¿eh? Oh, no. ¡Dios! ¡Dos muertos! Hace un tiro? Bueno. Madre mía, tengo cuenta... a Sí, he matado a dos, bro, Habíamos gente incluso es que ha caído bula, también Sí... Qué susto me ha dado, dos. Los duales son increíbles, ¿eh? te lo juro Cracket Lo siento, pero voy a poner Voy contigo ¡Uy, Dios mío! ¿eh? Sí. Me voy a matar a mi ahora Está aquí dentro... ¡Ay, qué hijo puta! Ahí uno adentro, ¿eh? Aquí. Voy. Ya solo los A el Aquí toca a este. Para qué va. Había otro más con él. Había otro con más con él, ¿eh? Aquí en sí, los camiones no había más. otro. Tienes que tener tú por ahí. Sí, ya te estaba disparando. Otro más en tienda, chaval. Allí donde el tractor ese grande. Tocado. ¿Qué parte? Eh, por detrás, por detrás. No lo vi vosotros. Cae Gulag. Vale, el resto es que cae en una bala literal. Hay uno debajo como de nivel medio, tracker. Sí, lo he visto, lo he eh, visto. Muévete, muévete, muévete, Esto no es lo malo de las duales. he visto, vale. matado a dos, me ha quedado uno. ¿Dónde ha matado? ¿Dónde ha matado? Aquí, aquí, mate a uno. Ha batido a uno, ha batido a uno. No, no hay uno aquí. aquí? En la azul hay uno, ha batido. Que va a caer ahí la tubería, bro. Se te lo ha matado. Me disparan detrás. tiene una tienda, tiene una tienda. Queda otro más arriba. Dentro, dentro queda otro. ¿eh? En la tubería no había gente. Gente, sí, bro. Ah. Y otro. llena en la tubería se cayó uno, eh. Vale. Sí, hay un equipo que sí. Estoy llegando contigo. Aquí, maldito, ¿no? Te lo juro, tú estás en la polla. Arriba, de arriba, arriba, arriba, arriba. la. de, de uno. Combinado. Aquí, aquí arriba, aquí arriba está. Vale. Arriba. Ah, arriba, mía. Yo batiré a y eliminar. A oh, madre. No lo juegué, no lo juegué, no, no lo juegué, no bro. Sin más. No, no tengo placas, tienes placas, papá. Chuta, no. Quedar Ahí no bajo, ahí no bajo. Ahí no bajo, ya. Están arriba y van a estar las piedras. Yo no me moqué por encima, bro. Qué da mierda la partida. Yo iba para atrás, bro. Por donde hemos venido. Vale. Tenga aquí. Tenga aquí, tenga aquí, tenga aquí. Pucha otro, pucha otro. No, no Tiene más cara de oro, no A la mata. Buenísimo, ah, vamos a ver. Un uno para atrás, uno para atrás, bro. Vale. Oh. Sube, sí, sube ya. GG bro, te matan, eh. pues GG bro no, no no, es que casi me mata porque no me dónde estaban, tío Les estaba buscando con el sniper tío los cabrones me han matado me han reventado tío.